Tú y yo fuimos almas gemelas Pero de nuevo somos dos extraños Quisimos llegar al cielo y bajar las estrellas Pero solo nos hicimos daño Y aunque trate de olvidarte con alguna de ellas Siempre te termino recordando No hay otra como tú, tú eres la más bella Bebé, yo sigo pensándote Yo sigo pensándote Mami, yo sigo pensándote Yo sigo pensándote, yo sigo pensándote. Recordando tus besos, veo tus historias, aunque sé que no debo. No es tan fácil para mí este proceso y no puedo negar que todavía te quiero. No, a regresa a mí por favor. Acaba con todo este dolor. Déjame arreglar tu corazón y sanarme con tu calor. Yeah. no es tan fácil dejar ir el amor de tu vida. El tiempo pasa y aunque no lo creas te lastima. Mami yo sigo pensándote Yo sigo pensándote Baby yo sigo pensándote Yo sigo pensándote Mami yo sigo pensándote Yo sigo pensándote Sombras en mi habitación que me hacen recordar Dolor, te siento en todas partes. Tú me diste Júpiter cuando quería amarte. Te veo en todas partes, intento relajarme. Baby, te pido perdón, no quise lastimarte. Para mi Mi amor, yo quiero darte. Solo dime que sí, baby. Solo dime si hay chance de vernos algún día. Para recordar viejos tiempos cuando te tenía. Andas sola, pero sé que te sientes vacía. No te hagas, yo sé que me piensas todavía. Y no te digo que yo sigo pensando en ti Volver a ver tu sonrisa me, me hará feliz El sonido de tu voz, música para mí